hola soy josé maría regalado de inmersión tic academy eh, me dedico a la formación en competencias digitales y eh, me uno al reto social empresarial de cruz roja eh, para hablaros de identidad digital lo que quiero transmitiros es que bueno en definitiva la identidad digital es aquello que internet dice sobre nosotros o nosotras eh, la identidad digital se compone de varias cuestiones, no solo de aquello que hago directamente en Internet, sino de aquello que otras personas dicen de mí en Internet y además de aquellas interacciones que tengo eh, con cualquier persona. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es súper importante muy importante que nos busquemos en internet constantemente que pongamos nuestro nombre en nuestros apellidos que pongamos nuestro nombre en nuestros apellidos más nuestra dirección bueno. cualquier cosa que nos pueda relacionar pero que lo hagamos en navegación oculta para que no nos personalicen los resultados en base a las famosas cookies que si no sabéis lo que es tengo un tutorial en, en mi canal de youtube para que lo aprendáis eh, lo que necesitamos es buscarnos y saber qué pueden encontrar sobre nosotros y nosotras eh, uno de los elementos de la identidad digital es la huella digital y básicamente es eso una huella es aquel rastro que voy dejando en internet por todas las interacciones que tengo y ojo podéis pensar bueno yo no tengo redes sociales o sí, o lo tengo todo controlado bueno pero también crea identidad digital las relaciones que tenemos con la administración pública las relaciones que tenemos con empresas con servicios si voy a una carrera popular o si voy a un evento donde hay un listado público de asistentes para cuidar nuestra huella e identidad digital es muy importante que configuremos adecuadamente la seguridad y privacidad de nuestras cuentas que no menospreciemos el acceso a la información que puede tener por ejemplo nuestro correo electrónico o cualquier otra herramienta que utilicemos eh, usad contraseñas seguras alfanuméricas eh, no las Colguéis en ninguna pared, en un post -it, eh, memorizadlas o tenerlas de forma segura en alguna nota con contraseña o buscad la mejor alternativa. Eh, cuando interactuéis en internet, eh, procurad interactuar en espacios, en entornos seguros y que aquello que volquéis en internet. Eh, pueda yo siempre suelo decir que lo pueda leer eh, mi abuela mi abuelo mi madre o cualquier persona eh, que nada me avergüence o me pueda arrepentir de lo que diga y sobre todo que no vaya a ir en contra en mi proceso de selección así que decid eh, vuestro nivel de exposición en internet hasta dónde queréis llegar y qué riesgos eh, queréis asumir mm, la mejor solución es buscarnos por diferentes medios no solo los, los, los resultados estándar de google sino buscarnos por imágenes buscarnos por vídeos buscarnos en redes sociales buscarnos en youtube eh, por todos los medios puede que nos encontremos puede que no pero es bueno encontrarse o no encontrarse Depende. Desde luego, si estamos en un proceso de búsqueda de empleo, es recomendable encontrarse. No encontrarse genera desconfianza. 8 de cada 10 personas en selección de personal está buscando a las candidatas o candidatos en redes sociales. Eh, al final, eh, vamos a ir un poco más allá. Si lo que estamos es buscando empleo, eh, no queremos ni siquiera que tengan que llegar a buscarnos. Lo ideal es que seamos eh, muy proactivas y facilitemos esa labor a la persona que va a hacer la selección. Una estrategia muy sencilla para esto, aparte del de uso de redes sociales, es el contar con una URL propia, con una página web. Eh, y diréis, pero ¿cómo me voy a poner yo a diseñar una página web? Es mucho más sencillo de lo que podemos crearnos. crearnos. Hoy en día hay herramientas como Google Site, podemos acceder a ella con nuestras cuentas de gmail de forma gratuita y montar una pequeña página web muy muy muy, muy sencilla en donde podamos eh, contar todo aquello que desearíamos que sepa la persona que va a hacer la selección en la empresa imaginaos poder hacerle llegar a esa persona lo que queramos no sólo un currículum un pdf que va a costar mucho diferenciarnos para eso tenéis otras grandes estrategias que estáis viendo en el plan de empleo eh, a través de los webinars, de los cursos, de la formación del multicanal y del resto de recursos. Pero eh, si yo tengo una pequeña página web, voy a tener una URL, una dirección web que voy a poder hacer llegar a, a cualquier persona y que va a mostrar en cada momento lo que necesite. Además con herramientas tan sencillas, como Google Sites, voy a poder hacer tantas copias de esa web como desee para poder adaptarla a cada una de las empresas a las que me candidate. Y quedado, quedaros con esto personalizar mi propuesta a cada una de las empresas que me candidate, esto es esencial. Fijaros que con esto no solo quiero que lean mi perfil, mi currículum, mi experiencia, sino que lo que voy a lograr es mostrar toda una serie de competencias y no solo digitales, sino también habilidades de iniciativa, de liderazgo, de oratoria, puede que me esté colgando en vídeo, que vean cómo escribo, mi etiqueta, mi conocimiento y manejo de las competencias digitales, de creación de contenidos digitales, de habilidades. Eh, que son muy deseables para las empresas por tanto esto es una estrategia interesante para que implementemos y saquemos partido vamos a hacer muy eh, proactivos y proactivas vamos a liderar eh, la construcción y desarrollo de nuestra identidad digital para tener éxito en nuestra búsqueda de empleo y ojo tened en cuenta que eso es un trabajo a largo plazo es una carrera eh, como las olimpiadas para la que hay que estar entrenando constantemente por tanto la identidad digital hay que estar mimándola cuidándola y da igual el sector profesional en el que estéis buscando trabajo en el que tengáis experiencia previa o en el que vayáis a trabajar de todo se pueden mostrar nuestras habilidades y podemos mostrarlas a través de un espacio web donde el único límite lo va a marcar nuestra imaginación. Porque ya digo que las competencias no van a ser tan limitantes, porque son herramientas muy sencillas. En mi canal de YouTube, José María Regalado, podéis encontrar un montón de tutoriales de herramientas, entre ellas Google Sites. Os animo a visitarlas y os deseo que en este año, a pesar de las circunstancias, Cumpláis con vuestros objetivos eh, y podáis mostrar vuestra propuesta de valor en aquellas empresas a las que os candidatéis. Mucha suerte y os deseo lo mejor.